No una experiencia extraordinaria, en realidad se la recomienda cualquiera porque tú aprendes tanto cuando vas estudiando y mientras conversas con los demás equipos, uno va igual entablando una amistad, aunque haya una cierta rivalidad, pero en todo caso es una experiencia 100% recomendable para todos. Y nunca le va a pasar mal. Un premio a todo el esfuerzo que dimos durante todo el año esto. No sé, ahora en el nacional, sino en la parte escrita, en la fase regional, todo fue súper lindo igual. Exacto. Una Yo lo veo como un premio al trabajo, porque no solo el esfuerzo de nosotros, el esfuerzo de profesores que estuvieron detrás, que nos ayudaron, de compañeros, que siempre nos dieron su apoyo. Entonces, es un premio al esfuerzo. Es súper gratificante saber eso, que el trabajo se premia. Eh, bueno, una alegría muy grande porque hace tres años que estamos participando, el primer año no llegamos al Nacional, el segundo año no clasificamos al Regional y ahora ganar, eh, la verdad, no nos lo esperábamos. Trabajamos mucho y es fruto del esfuerzo, yo creo. Primero que nada, felicitar a los organizadores, yo creo que esto es espectacular. Yo siempre he dicho que esta es la Casa de la Democracia y la Casa de la Democracia tiene que tener puertas abiertas y creo que ahí la biblioteca juega un rol fundamental. Hay que explicar también no solo lo que hacemos, sino cuáles son nuestras facultades, qué es lo que nos permite la constitucional, la Constitución, qué significa tener un sistema presidencialista, qué significa un proceso legislativo. Y yo creo que en eso la biblioteca puede ayudar mucho en educar a los jóvenes. Y creo que, insisto, esto es espectacular. A propósito de que siempre decimos que el Congreso tiene que ser más cercano a la ciudadanía y más sobre todo a los jóvenes, eh, creo que esto es un espacio espectacular que permite que los jóvenes... Vengan al Congreso, conozcan el Congreso, participan, sepan lo que significa una moción parlamentaria, debatir. Y yo creo que que vengan distintos colegios de todo Chile. Además, yo creo que eso es súper importante y no perderlo nunca. Que sea eh, de todas las regiones, de todas las zonas de Chile, es fundamental porque les permite conocer un poco lo que significa, lo que es estar aquí en el Congreso eh, y, y sobre todo a ellos debatir, dialogar. ¿Mirión? Como presidente del Senado no le corresponde estar en muchas acciones, muchas actividades y la verdad que esta es de una actividad que nutre mucho, especialmente la conversación con los jóvenes, oír sus motivaciones, los profesores, sus inquietudes, su, su felicidad de estar en esto, de, creado, de haber creado respuesta a ciertos problemas racionales que les parecen muy importantes. Eh, a mí me, me da mucha vitalidad, ¿no? o sea quiero decirle francamente si me preguntan en términos personales y en términos institucionales yo creo que esta es una promesa de que hay una generación que puede influir mucho más en lo que hacemos y en cómo organizamos la vida en conjunto a través del Parlamento y a través de otras instituciones. Yo saludo a, a los estudiantes de Chile, de todos los colegios de Chile y les digo mire, este es un canal, es un canal para participar en temas país, ...y que desde los colegios, desde las comunas, desde las regiones... ...y, y es de, definir un tema nacional de preocupación general y, y proponer alternativas para resolverlo... ...yo los llamo a participar y llamo a los directores a entusiasmar a su colegio para que participe... ...y que esto sea un canal cada vez más vital y que termine influyendo mucho en lo que el Parlamento hace.